¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega, en este video tutorial, vamos a comenzar eh, las presentaciones sobre el tipo de dato abstracto lista y como bien dije, vamos a comenzar con la abstracción, o sea, con ese concepto con ese proceso mental que nos permite mirar o analizar eh, el mundo real y concentrarnos en un aspecto. El que nos interesa en este momento es el de la secuencia, que da lugar a la estructura de datos, a la abstracción lista. El concepto abstracto de lista, su definición abstracta, la tenemos desde casi 50 años fue el maestro Donald Irving Canut que actualmente todavía es profesor de Stanford, quien enunció en su libro El arte de la programación de las computadoras allá por el 1968 más o menos enunció que una lista lineal Allí tenemos el texto original. Lo que dice acá es que una lista lineal, él hablaba en ese momento de listas lineales, es una secuencia de nodos, de elementos, cuya característica o cuya propiedad estructural principal es que existe un primer elemento y que existe un último elemento. O sea, se identifican esos dos elementos y que de los que están en el medio podemos tomar uno, un elemento K sub 1, K más 1, que sucede a un elemento K. O sea, la propiedad, la característica estructural de, esta, de este concepto abstracto es que un elemento está después de otro, la sucesión. También nos brinda una posibilidad de que exista la lista vacía, la lista que no tiene ningún elemento. Con esto en mano nosotros podemos arrancar a estudiar otras definiciones abstractas, más particulares, más específicas, para lo cual necesitaríamos tener una clasificación o una caracterización de las listas. Como la mayoría de las clasificaciones o caracterizaciones se hacen desde algún punto de vista, o sea, desde algún aspecto, en este caso vamos a mirar, eh, vamos a analizar listas de acuerdo a su forma, de acuerdo a su apariencia, o sea, cómo las vemos. Si bien dentro de la computadora, dentro de la memoria de una computadora no las podemos ver, pero, pero podemos imaginar cómo están los elementos. Y por supuesto tenemos lo que decía Donald Knuth, la lista lineal, la lista en la cual un elemento sucede a otro. Pero también podemos pensar que existe una lista que no es lineal. Y esta forma sería así, dado un elemento le suceden varios o a dos o tres elementos le precede un único elemento. O sea, no hay linealidad. Donald Canut nos comentaba, nos enunciaba, eh, aspectos abstractos de la lista lineal. Pero ahora, comprendiendo eso, podemos hablar, podemos pensar que existe una lista que no es lineal. También podemos pensar que existe la lista abierta, desde otro punto de vista también de la forma. ¿Abierta por qué? Porque identificamos perfectamente el primero y el último elemento. Pero también vamos a ver una lista cerrada, en la cual el último elemento se conecta, se vincula con el primer elemento y lo que tenemos entonces es una lista circular. Al punto que podemos perder la noción de cuál es el primero. La forma o apariencia nos permite tener una caracterización o una clasificación de listas, pero podemos clasificarlas, por ejemplo, de cómo están almacenadas en la memoria de acuerdo a su forma de almacenamiento y en ese aspecto desde ese punto de vista vamos a considerar eh, lo que se conoce como lista almacenada en secuencia esto significa que los elementos, los nodos están efectivamente uno al lado del otro en la memoria no están desparramados uno en cualquier lado sino si tenemos tres elementos están uno al lado del otro si cada uno de estos elementos tiene un tamaño que podemos marcar con C, la dirección del siguiente elemento se calcula con una fórmula. La posición del elemento K más C nos va a dar la posición del elemento K más 1. Es algo básico, simple, sencillo. ¿Qué es lo que se utiliza justamente en los arreglos? Si es que recordamos el video tutorial de arreglos, allí se comentó el, la forma de direccionamiento, que es el que se conoce como base más offset. Acá se tiene la dirección de la posición sub 0 del elemento sub 0 más K, que es el índice, por C, que es el tamaño del elemento. Eso nos da la posición del elemento sub K. O sea que, dado un elemento podemos pasar al siguiente, o en el caso de los arreglos, dado el primero, podemos pasar a uno cualquiera. La otra forma de almacenar es la que se conoce como lista encadenada en este caso los elementos están distribuidos aleatoriamente en la memoria en cualquier lugar y la forma de llegar al siguiente elemento es mediante una referencia mediante un puntero si ese es el elemento K más 1 desde el K tenemos una referencia, un enlace, tenemos un puntero, un apuntador, pónganle el nombre que quieran. Tenemos una forma que nos indica, indica. Desde acá vamos para allá. Y la lista completa se conforma por elementos, referencia, elemento, referencia, elemento, referencia. Nos hace falta una manera de indicar cuál es el primero. Obviamente estamos viendo que es este, pero en un programa, en la computadora generalmente se tiene un elemento que se conoce como cabeza o HEAD que es nada más que una referencia al primer elemento de la lista otra característica que nos permite clasificar a el tipo de dato la abstracción lista y obviamente a las estructuras de datos que le implementan es la forma en que se accede a cada elemento de la lista y podemos decir que hay una forma libre o sea, dada una lista que se ha construido de alguna manera nosotros podemos elegir uno cualquiera de esos elementos para extraerlo por ejemplo, el tercero, y lo sacamos eso es un acceso libre o sea, ¿por qué he elegido el tercero? porque se me dio la gana no hay ningún criterio que avale o que dicte que tenía que sacar ese elemento forma de acceso libre lo mismo ocurre con la, el, el agregado, con la inserción se puede agregar en cualquier lado la forma de acceso restringida es la que nos dice que tenemos que cumplir determinadas normas. Por ejemplo, si los elementos entran en un determinado orden, pueden cumplir lo que se conoce como FIFO, el First in First Out. O sea, el primero que entra es el primero que sale. El primero que entró es ese elemento y para sacarlo tenemos que eliminar o extraer ese elemento. No podemos sacar otro. Como programadores sabemos que podríamos sacar el que nos, se nos dé la gana. Pero la lista, la abstracción, nos dice que si tiene comportamiento FIFO, el que debe extraerse es el que entró primero. Otra posibilidad es LIFO. El último que entra, last in, es el primero en salir. Que en este caso sería ese. Ese es el último que entró en esta lista. Cuando tenemos que extraer el elemento, es ese el que tenemos que sacar. Nuevamente, porque el comportamiento está restringido. Y otra posibilidad sería la lista ordenada, en este caso la, los elementos tienen un valor y se encuentran ordenados de acuerdo a algún criterio de orden establecido para ese valor, obviamente se va entre B y D, entonces cuando se inserta como que se hace lugar, empuja al otro y se inserta donde corresponde, no en cualquier lado, ¿eh? donde le corresponde de acuerdo al criterio de orden. Como estamos hablando de una abstracción, tenemos que eh, comentar qué se puede hacer con esta, con, con, con esto, con esta organización de, de elementos. Las operaciones que vamos a poder hacer con la lista. Obviamente también se construye se, y se destruye como toda estructura de datos, pero eso ya es particular de la estructura de datos. En el caso de la abstracción, vamos a hablar de cuáles son las operaciones que se pueden hacer. Esto nos va a permitir construir la interfaz. Obviamente, agregar y extraer elementos son operaciones básicas de una lista. Cómo se agrega y cómo se extrae va a depender de la clasificación de la característica de la lista. Otra alternativa va a ser recorrerla. Por ejemplo, una lista se puede recorrer de, del primero al último, del último al primero, comenzando por el primero y saltándonos de dos en dos. Bueno, diferentes maneras de recorrerlo. Obtener información es otra operación importante, como por ejemplo, determinar cuántos elementos tiene una lista. Saber cuál es el próximo elemento que va a salir, en el caso de un comportamiento FIFO-LIFO, por ejemplo. Buscar es otra operación muy importante. Podemos buscar si en la lista existe un elemento en particular. Podemos eh, testear o determinar cuántos elementos iguales a uno en particular hay en una lista. Eh, otra alternativa, otra operación va a ser, eh, por ejemplo, copiar. Copiar la lista totalmente o parcialmente. Y así como pensamos que se puede copiar una lista completa o, o una parte de una lista, también podemos pensar que eh, una lista puede ser el resultado de la unión de dos o tres. O dado una lista podemos partirla. O sea, generar dos o tres listas son operaciones que eh, el problema, eh, esa, esa cosa que tenemos que hacer del mundo real nos van a pedir, nos van a requerir que eh, nosotros implementemos con nuestra estructura de datos antes de finalizar vamos a resumir los conceptos lista abstracta o la abstracción de la lista es la, el concepto en el cual pensamos en la secuencia, ese es el concepto fundamental, estructural que define una lista, un elemento está después de otro hemos visto que hay distintas formas de clasificarlas más allá de las ideas originales de Donald Knuth cuando enunció el concepto abstracto de lista después de ver esto nos damos cuenta que los arreglos los arreglos que nos brindan los lenguajes de programación son listas almacenadas en secuencia. Y con esos arreglos, en general, podemos hacer eh, o, o representar comportamientos como los que hemos visto. Bien, y los veo en el próximo video tutorial. ¡Chao!